Estamos convocando a una nueva etapa de trabajo en la campaña por Gran mejor, inspirado en el año del 155 aniversario del inicio de nuestra guerra de independencia. Fidel, en el centenario de la gesta de 1868, expresó qué significa para nuestro pueblo el 10 de octubre de 1868, qué significa para los revolucionarios de nuestra patria esta gloriosa fecha significa sencillamente el comienzo de 100 años de lucha, el comienzo de la revolución en Cuba, porque en Cuba solo ha habido una revolución, la que comenzó Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868 y que nuestro pueblo lleva adelante en estos instantes. No hay, desde luego, la menor duda de que Céspedes simbolizó el espíritu de los cubanos de aquella época simbolizó la dignidad y la rebeldía de un pueblo, heterogéneo todavía, que comenzaba a nacer en la historia. Fin de la cita. Cuando los hijos de esta tierra se lanzaron a conquistar la lucha por la independencia, todavía no existía la nacionalidad, la identidad de la nación cubana. Fidel, en este lugar, en 1968 dijo, quizás para muchos, la nación o la patria ha sido algo así como un fenómeno natural. Quizás para muchos, la nación cubana y la conciencia de nacionalidad existieron siempre. Quizás muchos, pocas veces se han detenido a pensar cómo fue precisamente que se gestó la nación cubana y cómo se gestó nuestra conciencia de pueblo y cómo se gestó nuestra conciencia revolucionaria. La revolución de 1868 arrastró tras sí a esclavos, campesinos, trabajadores agrícolas y se fue consolidando una conciencia de patria, nacionalidad, de pueblo. Es decir, la revolución terminó el parto que hacía tiempo se gestaba a partir de que aquí los nacidos en esta tierra ya no se les llamaría criollo para diferenciarlo del español, sino cubano. Esta guerra no culminó con la victoria, la falta de unidad, las indisciplinas militares, el regionalismo, el cansancio de 10 años de lucha, entre otros factores, llevaron al zanjón. Pero hubo un baraguá donde los cubanos dignos encabezados por Antonio Maceo pusieron en alto el espíritu revolucionario de los cubanos y que en este año conmemoramos el 145 aniversario, patentizando en el mismo lugar nuestro compromiso eterno con la patria, como hace 23 años Fidel proclamó cuando dijo, Cuba será un eterno Baraguá. El 26 de julio de 1953 fueron atacados los cuarteles Carlos Manuel de Césped en Bayamo y Guillermo Moncada en Santiago de Cuba. Después tuvo la prisión fecunda, el exilio, el desembarco y la lucha en la Sierra Maestra, en el llano, en la clandestinidad, combates, batallas decisivas, se abrió un nuevo frente de guerra. Se realizó la invasión hasta Las Villas. Estuvo la valentía de los combatientes oficiales del ejército rebelde, todo bajo la estrategia y dirección certera del comandante en jefe, Fidel Castro. La huelga general fue el factor decisivo de la victoria contra Batista. La revolución triunfante cambió radicalmente la situación económica, social, cultural, psicológica y arrastró como un torbellino a las masas y fue una gran escuela política porque todos participamos en ella. Esta región histórica, rica en historia, tradiciones, costumbres, con características propias de lo nacido por estas tierras que lo identifican como tal, se fue formando en un proceso largo y fecundo de transformación. El General de Ejército Raúl Castro Ruz, a caracterizar el pueblo de Granma, afirmó en 1994 en Bayamo, Granma, tiene un pueblo heroico, noble, anegado, pueblo que ha dado sobradas pruebas ante la historia. No es un pueblo de alas caídas, sino un pueblo de combate, de lucha, y que no hay dificultades ni problemas que los hombres y mujeres granmenses no sean capaces de vencer. Hoy, en un contexto económico muy complejo, tanto nacional como internacional, donde se combina el recrudecimiento del bloqueo norteamericano, los efectos aún latentes de la pandemia global de la COVID-19 y la inflación toman importancia a el llamado del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, a buscar salidas, innovar y romper el cerco, otorgando máxima prioridad a la unidad de esfuerzo y la creatividad popular en función de resolver los problemas, enfrentar las limitaciones y encauzar el desarrollo. Los momentos actuales demandan trabajar con eficiencia, disciplina y optimismo para superar los obstáculos diarios a partir de la inteligencia, la perseverancia, la ciencia y la innovación. Esta convocatoria precisa intencionar metas y objetivos de trabajo en todos los organismos, centros laborales y comunidades, cuyos resultados redunden en mayor bienestar para el pueblo granmense, a través de una serie de acciones programadas y planificadas con estrategias de participación de sus públicos, así como una estructuración secuencial ordenada de los diferentes componentes de las actividades comunicativas realizadas en virtud de lograr las metas previstas. La misma está dirigida a todo el pueblo de Granma, partiendo de la historia, base importante de la ideología de la Revolución Cubana, la economía, que tiene como sustento la estrategia para el desarrollo político ideológico presentada recientemente al primer secretario del Comité Central y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, así como los acuerdos y resoluciones del Octavo Congreso del Partido y la Asamblea de Balance del Comité Provincial y Municipales del Partido. Se divide en tres etapas, que comprenden los procesos de conceptualización, implementación y y evaluación-conclusión. La etapa de, de implementación incluirá tres subetapas de trabajo, conformadas por jornadas de conmemoración, cada una de las cuales responderá aniversario cerrado de importantes hechos históricos y fechas históricas y otras fechas significativas. La primera etapa del 10 de abril al 26 de julio del 2023. La segunda etapa del 27 de julio al 10 de octubre del 2023 y la tercera etapa del 11 de octubre del 2023 al 1 de enero del 2024. Tiene como objetivo estratégico contribuir al fortalecimiento del compromiso del pueblo, sus instituciones, sistema empresarial estatal y no estatal, organizaciones políticas de masa con la revolución, y el logro de los resultados económicos, políticos y sociales. Ahora, es necesario e importante que todos los cuadros de la provincia planifiquen de una forma objetiva y certera las acciones a desarrollar en cada etapa, los plazos de su cumplimiento, así como el control de lo realizado. Nos corresponde llegar a todo el pueblo, motivarlos con argumentos sólidos, con el ejemplo diario de los militantes del partido, la unión de jóvenes comunistas, los cuadros políticos, administrativos y el gobierno. El próximo lunes 10 de abril, todos los revolucionarios granmenses desde su puesto de trabajo, estudio, barrio, escenario público y núcleo familiar harán un compromiso de combate e inserción en la nueva etapa de trabajo. Motivados en este día por los aniversarios 154 de la aprobación de la constitución de Guaymaro, donde quedó instituida la República de Cuba en armas y 131 la proclamación del Partido Revolucionario Cubano por José Martí. Iniciaremos una etapa de trabajo liderado por el Partido Comunista de Cuba y el gobierno en cada nivel de dirección, aunando todas las fuerzas y medios existentes en cada colectivo laboral, estudiantil, en las asambleas campesinas, comité de defensa de la revolución, bloques y delegaciones de la Federación de Mujeres Cubanas, grupos de trabajo comunitario, Comité de base de la Unión de Jóvenes Comunistas con sus organizaciones juveniles y estudiantiles. El arma estratégica será definir la meta, esclarecer la misión, organizar cada tarea, identificar las potencialidades, unir intereses comunes y emprender el marcha indetenible hacia la victoria. Granmense, la patria os contempla orgullosa. A enaltecer el orgullo de ser cubano, cumpliremos con honor la implementación de la campaña por drama lo mejor, que es lo mismo que hacer por el pueblo lo mejor. ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Vivan por siempre Fidel, Raúl y Díaz Canel! ¡Viva! ¡Viva Cuba libre y soberana! ¡Viva! ¡Patrio muerte, venceremos!